Ven, ven. Ok, es que saben que se está prendiendo sola la luz de la lámpara, de la cámara Y eso solo la puedo prender yo desde mi cel Eso está raro Y si sí está detenida en una caja de macarrones um, Ahorita si vuelvo a aprender se los grabo, pero... Eso sí está raro Vean, vean, vean, ahí está, ahí está No la pude aprender yo porque literal se controla desde mi celular Y se está prendiendo sola ¿Qué pasa? ¡Hola como ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. esta sería como la parte 2 de abriendo el paquete extraño que me mandaron, como ven ya lo tengo aquí. Ay, ahora, antes de comenzar les quiero decir una cosa, eh, como yo les comenté, esto yo no lo quería ver en mi casa por obvias razones, si no saben el contexto de este paquete necesitan ver videos anteriores, dos videos atrás, para que sepan más o menos de qué se trata todo esto. Y otra cosa, antes de comenzar también, si no vieron mis historias de Instagram, Um, todo cubrebocas y todo porque, y hablo un poquito raro creo yo, porque estoy pasando por un uh, procedimiento dental, ya les platiqué en Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes para que vayan a, a verlas, y es por eso que estoy hinchada y todo, y hablo raro, entonces ya. Cualquier cosa, ya saben que es por eso. Ahora, muchos me comentaron en el video pasado que debía haber usado guantes. Así que, como les dije, este tema no lo estoy tratando como tan a la ligera como muchos de eh, ustedes creyeron que lo estaba tratando. Esto yo lo llevé con los trapenses, que ellos se dedican a, como a realizar exorcismos y ese tipo de cosas. Y me dijeron que como ya estaba rota, que sí la podía agarrar como sin mucho problema. Solamente hacen falta dos pasos más para como acabar con esto. Así que, pues esta es la caja donde vino todo el rollo. Entonces, pues vamos a, a ver qué es lo que trae. Eh, solamente lo abrí para verificar que sí era. Y así es como se ve, así de entrada. Esto fue todo lo que vi. Verifiqué que sí era esto y pues ya. Me vine para acá para grabárselos. Y pues como ya lo habíamos previsto. Ah, pues aquí está un pedazo. Como ven, está ya toda, toda rota. Aquí se ve como que le dieron... Se ve como que le matillaron. Yo imagino que tratando de romperla. Así que aquí está el primer pedazo. Aquí está el otro. Uh, no sé cómo va, pero. Okay. Uh, esta no tiene nada. Creo que es la textura de adentro de la, de la misma madera. Otro igual. Igual aquí se ve también como lastimada de que le... Pues sí, como que le estuvieron pegando mucho para poder romperla. Está en demasiados, demasiados pedazos. Este, creo que esta es una esquina y esta es la... Ah, no. Es como así. Porque empieza aquí ABCD y acá está la Z, ya lo último. Otro pedazo de medio. Que no sé si venga completa, eh. Aquí están las demás letras. Los números. Aquí. Eh, lo de la dios. Y creo que esto ya es todo. Entonces, este fue el último que saqué. Um, entonces, como pueden ver, pues está ya toda destrozada. Esta persona lo que nos comentaba era que jugaron, después les empezaron a pasar cosas porque pues como que... Yo quiero suponer que no supieron cómo cerrarla, yo tampoco sé bien bien cómo, cómo es que se tiene que cerrar, Además de decirle adiós, tienes que hablarle como fuerte al espíritu para decirle que ya te vas, aunque no quiera y cosas así. Y entonces, lo que vamos a proceder a hacer es que esto yo no lo quiero llevar a mi casa, como les dije. Eh, tampoco lo puedo llevar a casa de mi mamá porque me va a super matar de que tengo eso ahí por obvias razones y si no saben la historia completa de por qué la ouija está prohibida en mi casa eh, rápidamente un resumen todo lo que me ha pasado en mi casa, o sea básicamente por lo que empecé en mi canal fue por experiencias personales, entonces eh, todo empezó porque mi mamá jugó a la ouija cuando era chica exactamente con una así como de maderita y eh, mis hermanas hicieron una de papel que también funcionó y entonces como que hay ya antecedentes en mi familia de que jugaron a la ouija y es por eso que mi mamá no quiere tener ya nada que ver con esto, se está deshaciendo entonces estos pedazos lo que vamos a hacer es uh, no sé si está activa todavía, lo que nos dijeron los trapensos fue que la forma correcta de deshacerte de una ouija así como esta de madera que sí está ritualizada lo que les comentaba la vez pasada era que si estaba ritualizada es que estaba activa entonces eh, una ouija así activa lo que se tiene que hacer es primero partirla en pedazos muchas veces lo que hacen las personas es solamente quemarla y con eso no te deshaces de ella se supone que si solo la quemas puede aparecer en tu casa otra vez así como si nada entonces, eh, no la tienes que quemar, la tienes que partir, o sea que en este paso sí lo hicieron bien de, de quemarla. Y lo siguiente sería echarle agua bendita y ahora sí quemarla. O sea, ya que, ya que hiciste todos estos pasos, ya, ya, ahora sí ya, te, ya puedes tú pensar que ya te deshiciste de ella. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos días, aunque sinceramente no sé cuándo necesito de conseguir agua bendita. Y yo creo que lo más sensato sería irla a conseguir con los trapenses, que a esto se dedican. Entonces, pues es lo que vamos a estar haciendo. Eh, ahorita con más luz se las voy a poner así para que vean que viene toda completa. Y pues sí, también para checar yo, ¿no? De que esté completa porque desconozco si falta algún pedazo, si esto es efectivo o no. Ah, estoy nerviosa. Entonces, pues, aquí está. Si sí era real lo que nos dijo la chica de la, de la historia. Que le pasaron cosas, se asustó, la rompió y aún así las cosas siguieron en su casa. Según yo, mientras um, esté así rota pero no totalmente deshecha, como les comenté con agua bendita y demás. Um, sigue a lo mejor un poco activa. Pero como esta no es mi, mi tabla, o sea yo no la compré, no soy su dueña. A lo mejor puede ser que todavía le estén pasando cosas a la chica de la de la ouija. Porque como no se ha deshecho de ella, pues sigue sí, activa y si liberó algo pues sigue con ella entonces a lo mejor ya deshaciéndonos de esto como les comento pues ya podemos ahora sí ayudarla que era lo que ya necesitaba que la ayudáramos para ver si así ya paran las cosas en su casa aquí lo malo fue que pues ya pasó lo inevitable que fue que su abuelo salió lastimado eh, que ya les pasaron cosas, ya los asustaron ya les jalaron la mano, ya pasaron un montón de cosas, entonces pues vamos a ver si con esto la podemos ayudar y voy a ver si la chica me contesta porque como vieron en la carta pasada, tienen que ver el video pasado, me puso que ella ya sabía pues que no, no iba a aceptar si me decía que era una ouija, y entonces evidentemente no le iba a aceptar si sabía que era una ouija, yo pensé que a lo mejor era una muñeca o algún otro tipo de objeto, entonces pues ahorita vamos a ver si está completa, si está completa pues vamos a proceder con los, con los siguientes pasos y pues si no, me tendré que comunicar con ella para decirle, a ver, o sea, mándame todo, ahorita lo vamos a armar y pues vemos que, que se puede armar. No, que sea... Los de abajo uh -huh. ok fantasmitas entonces como pueden ver si sí está completa entonces yo creo que sí vamos a poder hacer todo lo que sigue los siguientes pasos pues sí si está completa se ve todo el tablero si sí, no la ouija los símbolos los pentagramas acá abajo, el adiós mm, Nunca he estado cerca de una, solamente he visto fotos mm, Según yo decía como que hola y adiós Aquí solamente dice adiós, pero Bueno, pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, pues vamos a proceder con lo siguiente Y cualquier cosa que pase Ya saben que lo primero, siempre que agarro es Instagram En caso de que pase algo relevante, se los pongo aquí en, en video de YouTube Pero... Eh, si quieren ver como al momento, pues pueden checar en Instagram, porque ahí estoy activando la cámara de mi casa, por pues si pasa algo, cualquier cosa, allá va primero. Pero pues sí, como les comento, aquí están los, pues sí, como los matillazos, me imagino que como está tan, tan gruesa, pues fue medio difícil romper esto. Aquí se ve que aquí le dieron, aquí, aquí, en la parte de atrás, no solamente fue por aquí adelante, entonces pues aquí también tienen unos, unos martillazos entonces bueno, pues vamos a meter a la caja y pues a ver qué pasa en estos días cualquier cosa, pues ya saben, los siguientes videos espérenlos para que vean qué, qué es lo que ocurre